¿Qué es eso? Una nueva adquisición para la familia Murillo, otra bicicleta más. No vamos a entrar en casa, pero esta vez no es para mí. Esta vez mira bicicleta Conor WRC Team de 24 de 600. Ay, va! madre, Este escribió. Eso, te crío. Eso, sí, eso de momento va de serie montada con horquilla de suspensión de aire. Lleva monoplato. 8 piñones atrás, frenos de disco hidráulicos... Te has pasado... Sí, pero se la voy a tunear. Aquí habrá que bajarle, habrá que meterle tubelés y unos frenos AXTR y un piñón de 11 y un cambio full. Ah, ¿Eh? A ver, pero Oye, te va a hacer 7 años... yo me gasto 7.000 euros en la bicicleta, 8.000, no se va a gastar, no, no vamos a escatimar con el crío, ¿o ¿qué? ¿Eh? Me pongo yo. Vamos a hacer el upgrade ya lo tengo todo preparado. Ya verás qué barbaridad lo que le voy a montar al crío. Eh, material reutilizado. Bueno, algunas cosas, eh. Lo primero. Manillar de carbono de Progres. Lleva uno que pesa un huevazo. <ríe> Entonces lo vamos a quitar. Y voy a poner el que tenía viejo de carbono. Una potencia cortica para que le vaya bien cerca. Mando de 11 velocidades. Erran X01. Frenos Shimano de ORE. Eh, hombre, que, que frene bien el chaval. Lo único que la maneta me la, se la cargará, se caerá y ya verás cómo me, me, me revienta la maneta. Bueno, cambio trasero también reutilizado, pero de muy buena calidad. El X01 de 11 velocidades con el piñón que utilizaba en el ciclocross. Todo material de segunda mano, ¿eh? Oye, que ya me gastado una pasta con la bicicleta que tampoco lo vamos a tirar a la casa por la ventana. La cadena también reaprovechada, una cadena de 11 velocidades que está en medio uso... Unos pedales de plataforma, de momento no le pongo automáticos, pero no lo descarto, ¿eh? Ya verás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Aquí tengo los frenicos preparados, ¿vale? Y luego los discos, mira qué discos más guapos, ¿eh? Todos negros, uff, impresionante, ya veremos a ver si le entran. Le quiero meter 140 y 160, a ver si me entran los de 140. Y me voy a flipar y voy a intentar tubelizar esta rueda, no lo veo yo muy claro, ¿eh? Pero si las consigo estabilizar, le quitaré a la bicicleta como medio kilo o algo así. El chaval irá mucho más suave. Y además es todo un reto, ¿eh? Malo será que me explote aquí. ¡Pam! No te rías, Inmaculada. Me pongo a ello, tú. Pues ya tengo la bicicletica medio montada ¿Qué tal, misma Con las fundicas así en color azul clarito bien. bien ¿Eh? ¿Cómo? Como las letras del cuadro Yo creo que le va a gustar al ¿eh? chaval o qué luego. No sé, yo me encanta Me encanta montar las bicicletas Mis bicicletas, las de mi crío Y la tuya también me gusta, inmaculada Y ahora que tengo esto ya preparado Solo me falta ponerme con las ruedas Hacerlo del tubeless A ver si explotamos Sí Tienes ganas, Habrá eh. que grabarlo. Venga, va. Vamos a ponernos ahí ello Un cursillo rápido de cómo tubelizar las ruedas. Lo primero, desmontamos las cubiertas normales con las cámaras normales. Esta cinta de aquí, esto no vale para nada. Esto es un fondo de llanta de plástico que esto ni sujeta al aire. Ahí va, que se me quede. Adiós, todo. Ni sujeta al aire, ni vale para nada. Entonces, se coge y se quita. ¡A la caca! Y te quedan... La llanta vacía. Entonces, esto es una cinta de tubelés Una cinta especial. Hay diferentes anchuras, diferentes eh, grosores, diferentes formas. Vamos a probar con esto. ¡Hala, cómo le queda brutal! ¿Ves? Se pone ahí. Entonces, lo que se hace es sellar los, los agujeros de la llanta. Para que el aire no baje para abajo. Estas cubiertas se supone que son de aero rígido. Estas se supone que no se pueden tubelizar. Y las llantas de aluminio se supone que no se pueden tubelizar. Entonces, aquí lo que le voy a hacer es, en vez de darle una vuelta de cinta tubelés, le voy a dar dos vueltas. Con lo cual, haremos la llanta un poquitín más ancha para que sujete un poco mejor el aire y que talone la cubierta un poco mejor. Esto es una válvula de tubeless. Vale, La llanta... Es de válvula gorda, un agujero gordo Estas válvulas llevan con una especie de cono Que lo que hace es que se pueda, bueno, que sujete bien con el agujero gordo de la llanta Aquí a esta altura Y vamos a utilizar, ahí va, la técnica del golpetado Me cago en que lo no, he hecho Para ser fino fino, se mete una granela ahí Y ahora la tuerquecica De normal a un crío no habría que tubilizarle las ruedas porque puede que coja la bicicleta 3-4 días seguidos y luego la dejen durante un mes. Pero teniendo la posibilidad de volver a meterle el líquido, poderlo limpiar, poderlo abrir, ya que soy mecánico, pues bueno, voy a en las ruedas si hay sí, problemas. Sí. Vas a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. Vas a tener todo. a tu hijo de conejillo de India. Me encanta. <risa> Me sí, encanta. ¿Eh? De bike tester. Último paso. Líquido. Último paso, líquido tubelés. Hay varios tipos de líquido tubelés. Este de color rosa es un poquitín más denso y tiende a sellar un poco mejor. Entonces, de normal se le pondría el blanco, pero como esto es un invento, le pongo el rosa. No, no, no. Esto no va, no va a tubilizar, eh. No creo. Uf, entra muy, muy, muy suave la cubierta. Mira, mira, cómo le va a quedar el disco, ¿eh? Guapo. Disco negro, guapo. Vale. Voy a intentar tubilizarlo Aquí hemos tenido un impasse, que han venido un montón de clientes. Quiero dar las gracias a todos los clientes que confían en nosotros, que confían en el espacio que hay en la tienda. Saben los payasos cuando salen de, de, un, de un coche pequeño, de un mini. Pues aquí pasa igual. Aquí entran toda la bicicleta del mundo. Ah, ¿sabes? Mira, mira, mira. Espera, espera, espera, espera. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Todo lo que tenemos aquí. Mira, mira, mira. Hasta en la exposición hay bicis que no son para venta. Ole. Bueno, va, voy a intentar tubelizar esto Secretín Secretín Secretín, Secha. espera, que me pongo los tapones No, no creo que <risa> velice, eh. No ¿Te creo, te creo que tubelice. No te vayas tan lejos <risa> Tengo miedo Tengo miedo <risa> Toma ya Mira, mira, mira, mira, mira cómo está tubilizando. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Toma ahí, toma, toma ahí. Como explotea a la... ¡Pam! <risa> <risa> mira, que es costaico. Para mi hijo lo mejor. <risa> lo ¡Ay, el ay, ay, papa! ¡Ay, el papa! David, ¿Qué? vamos a darle a mamá la última sorpresa. Sí. El regalo que más ilusión te hace por tu 39 cumpleaños. Sí. ¿Eh? Ya veréis qué sorpresa más impresionante. Sí. Quieto, ¿eh? Quieto, tú con mamá. Quieto con mamá. Tápate los ojos. Tá los ojos. Tápate los ojos. Toma mamá. Tu nueva bicicleta. Toma. Toma, espero que te guste un montón tu nueva bicicleta, mamá. Felicidades, pero... felicidades, felicidades. Pero a mí esto no me vale. ¿Cómo que no te vale? Sube. Que a mí esto no me, me vale. Venga. Que, pero que se enana. ¿Qué, que, que se enana. <risa> pero David, ¿así es que es la bicicleta de mamá. A mí me <risa> Pero no es mi regalo David, ¿qué es el regalo de cumpleaños David, de mamá? David. ¡Oh, mi Este, mira ¿Sí? Mira mamá, esto Para que se vea para acá. Y esto, para que se vaya para ahí. ¿Tú crees que va a quedar bonito con esta, con esta camiseta? ¿Sí o no? Mira, sí. mira, eh. Brilli, brilli, tío. ¿Y el blanco? Blanco. ¿Sí? ¿Eh? ¿Te mola? Me mola más. Oye, ¿Eh? voy, voy. Toma. <risa> ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal la bici? Muy bien ¿Corre más o no? Sí ¿Qué sensaciones tienes? Pues... no sé Pues que estés es más grande Que corre más Es de competición un poco ¡Madre de Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué veneno! Bueno, la misma sensación que cuando estrenamos nosotros las 29 pulgadas. ¿eh? Rueda más grande, más cómoda, se corre más. Mira qué cara de satisfacción, mira, mira qué contento. Como un niño con zapatos nuevos. No sé quién tiene más cara de satisfacción, el padre o el hijo. Bueno, hasta aquí el vídeo. Darle al like, suscribir, compartir. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo vídeo. Dile adiós amiguitos. ¡Hasta el próximo vídeo! Tenemos unas posibilidades de poder tubilizarlo de en torno a un 25% o algo así <risa> Tenemos unas probabilidades de que exploten de en torno a un 45% 50% Y tenemos las posibilidades de que le explote al crío cuando vaya bajando una cuesta de un 70% 75% ¿Tienes miedo? ¿Por tu hijo? ¿Elma? A ver, pues no me hace mucha gracia que le pueda explotar bajando una cuesta. Le has hecho el seguro de la federación, ¿no? Sí, no te preocupes, si <ríe> más el crío tiene licencia. Entonces si se pega una leche, luego cogerán el aguirón.